Encuentro la realeza entre rendijas y me postro. Arranco madera sin remordimiento, porque me reconcomen los recorridos de vuestra prole, de vuestros relojes, majestad. Mi arrastro, mi uniformo de relojera, me curo sus rozaduras, y en vuestra entrada, alteza, una cremallera recosida de costuras sobrepuestas.